Bueno, pues muy buenos días. Bienvenidos a esta rueda de prensa de Irabasi, en la que vamos a dar a conocer las enmiendas parciales que hemos presentado al presupuesto 2018 de la Diputación Foral de Álava. Es un presupuesto que pasó uno de los trámites de su tramitación este viernes al superar las distintas enmiendas de totalidad. Había enmiendas de totalidad de Oreinaraba, de EH Bildu, de Podemos y una, y una también de nosotros y nosotras, de Irabasi, de IU y Equo Y en estas enmiendas, bueno, pues en la nuestra en concreto, denunciábamos por un lado el acuerdo fiscal entre el PNV y el PP... Y el PSOE, como observador de, de dicho acuerdo, en el que igual va a haber una merma en la recaudación, en la capacidad de recaudación de la Diputación de Foral de Álava, pero también que el presupuesto es insuficiente para el territorio, para atender las carencias que tiene el territorio. Fundamentalmente, cumplir con unos servicios públicos de calidad. ...crear empleo, garantizar el, el empleo en la propia Administración pública. Sabemos las problemáticas que se están dando en diversos entes, como pueda ser el Instituto Foral de Bienestar Social, donde hay una sobrecarga de trabajo, porque faltan personas trabajando en el instituto, instituto, atendiendo a los servicios sociales, y que también hay, hay que hacer un plan de choque... ...para atender a las personas en paro en el territorio, que son 20.700 20, con datos del mes pasado. Por tanto, nosotros ahí volvemos a reclamar un plan de trabajo garantizado y de empleo verde que dé ayuda a estas personas. Tras hablar de las enmiendas, luego hablaremos de la valoración que hacemos de los distintos trazados... ...del anteproyecto de AVE entre Logroño y Miranda. Por tanto, un poco para diferenciar, si queréis hacer alguna pregunta... ...hacemos como un inciso al finalizar, al terminar de hablar de enmiendas y luego ya pasamos al tema de, del nuevo trazado ferroviario. Bueno, os voy a ir explicando las enmiendas. Tenéis tanto las minoraciones que hacemos, para que podáis ver de dónde sacamos el dinero, como las partidas que, en las que hacemos un aumento o una creación de nueva partida. Planteamos, por tanto, ver a las de aumento y de creación. No obstante, si queréis hablar de alguna de, de minoración o de anulación, pues también os podría explicar al final. La primera partida de aumento que hacemos es de 10.000 euros para la, la asociación del 3 de marzo. Entendemos que hay que mantenerles la ayuda que tenían o la, la subvención directa que tenían el año pasado, que ha tenido una merma en el proyecto de presupuestos de este año y, por tanto, les planteamos un incremento de 10.000 euros. También hacemos un incremento de casi 70.000 en el fondo a la vez de emergencia. Es un fondo que casi nunca llega a final de año. En la legislatura siempre se ha agotado antes de final de año y sirve pues para atender situaciones de emergencia. Eh, como terremotos, es un fondo de solidaridad, de solidaridad, situaciones de emergencia como terremotos, inundaciones, catástrofes naturales o situaciones de emergencia humanitaria que hay que atender desde las distintas Administraciones cumpliendo además así con el compromiso del 0,7% para desarrollo. Planteamos también una serie de medidas para los concejos ...creemos que es la institución más capilar o más cercana directamente al ciudadano... ...en la que ellos mismos y ellas mismas participan de forma directa. Y, por tanto, creamos a petición de ACOA, de la Asociación de Consejos Alaveses... ...una partida de 100.000 euros para inventarios para los consejos... ...otra de 200.000 para rehabilitación de inmuebles... Otra de 100.000 para la planificación de protección en las zonas rurales, es una partida medioambiental, aunque esté en este apartado. Y otra de desfibriladores para los núcleos rurales, con unos créditos de compromiso para que, paulatinamente, se puedan puedes pasar? <risa> se puedan ir haciendo. ¿Eh? ¿No se oye en la tele? Pues vale, sí. Bueno, pues seguía. Llegáis a tiempo de, de escuchar enmiendas. Después, eh, planteamos también una partida de creación para la difusión de la cultura del vino en el territorio. Entendemos que es algo es importante crear esa cultura del vino, especialmente en la gente joven, la gente que empieza a potear y demás, que, que tenga una costumbre de, de consumir vino a la vez. Y planteamos también duplicar, las partidas de formación en la lucha contra el fraude en el apartado de economía, del apartado de hacienda y finanzas. Planteamos también unas mejoras en el convenio con la Federación de Comercio de Álava en Comer, al igual que duplicar la partida en maquinaria de agricultura ecológica. También en el apartado de, del medio ambiente, crear ayudas de implantación para el quinto contenedor, tenemos que en Álava hay mucho por hacer en materia de, de reciclaje y de tratamiento de, de los residuos sólidos urbanos y, por tanto, ahí hacemos una partida directa para que el quinto contenedor se vaya implantando en todo el territorio y no solamente se trata de, de instalar el quinto contenedor, sino de fomentar la conciencia, que la gente, la gente sepa cómo se usa y que lo tiene que, que usar, ¿no? que tiene que separar todos los residuos en casa para su posterior tratamiento. Planteamos unos programas de decisión directa con 15.000 euros para cada parque natural, para Valderejo, Orbella, Izqui y, y el Esco y Charat, los cuatro parques o los cuatro grandes parques naturales del, del territorio. Y, por tanto, ahí eh, creemos que con ese dinero pues los padronatos pues podrían autogestionar y tener una decisión directa y empezar ahí. También una partida de incremento en, la, en el Artium de 320.000 euros que va destinada fundamentalmente pues, a que la contratación de la gente que trabaja en el Artium se haga de forma directa. Es una de las bolsas que hay de precariedad, como tantas hay en trabajo que depende directa o indirectamente de la diputación. Hay gente que, trabajando pues, a través, por ejemplo, del grupo Eulen, tiene salarios que no llegan ni a 6 euros la hora, con 5 euros y pico la hora, y son unas condiciones muy precarias que entendemos que no se pueden permitir y que, por tanto, diputación tiene que servir como empuje o como motor para terminar con esa precariedad en el territorio. También un aumento del 10% en la dotación para las aulas de la tercera edad. Y duplicar la subvención de la Escuela de Artes y Oficios. Pasaríamos la partida de diputación de 250.000 euros a 500.000 euros. Y esto es simplemente dar cumplimiento al acuerdo tácito que hay, pero que no se cumple por parte de diputación en toda la legislatura, de que diputación ponga la misma partida para la Escuela de Artes y Oficios que la que pone ...el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Entendemos que tiene que, que poner la misma partida... ...porque además ese era el compromiso inicial y no se está haciendo. Y por tanto, que ahí hagamos ese incremento. Hacemos unas tres partidas para ayudas al alumnado para euskaldunización, para los Euskalteguis... ...también otra ayuda para la subvención para las aulas desplazadas de Euskalteguis... Y una serie de mejoras técnicas en Euskalteguis. Estas nos las plantean ellas y ellos mismos desde los Euskalteguis. Hemos entendido que era necesario de recogerlas. Nosotros apostamos y hemos venido apostando, apostando por un modelo de una escuela pública de euskera en todo el territorio. Pero en tanto que esto sea así, pues entendemos que vía los Euskalteguis hay que garantizar... ...que haya las ayudas suficientes para que puedan funcionar bien... ...para quien quiera estudiar euskera pueda estudiarlo... ...que nunca que no sea un impedimento la, los problemas económicos... ...y por tanto, por eso creamos esas ayudas ahí. Hacemos una... Un, ...también en, ya en el apartado de cultura... ...hay un desglose importante... ...porque entendemos que, que el plan estratégico de la cultura... ...tiene una cuantía insuficiente... ...y además en una partida de 157.000 euros... Como un totum revolutum, no se desglosa en qué consistiría ese plan, no, a pesar de que hay un plan que acordamos los distintos grupos de la Cámara, en el que incluso irá y junto a Podemos y H. Bildu estuvimos. Y bueno, pues las partidas son 23.000 euros de aumento para las becas de formación y creación artística. 60.000 para ayudas a la pequeña empresa, aunque no lo dice en el pequeño texto que tenéis. Esas ayudas serían condicionadas a que, si luego hay un beneficio económico, haya una reversión a la diputación. Creemos que es un concepto que se tiene que empezar a implantar. Hay muchas cuestiones. Se están dando subvenciones y luego esas subvenciones, que además tiene que ser muchas veces ese el objetivo, sirven para generar un beneficio en una actividad económica, pues oye, se tiene que plantear como si fuera un crédito sin intereses y que, por tanto, haya luego una reversión a la Administración Pública. 30.000 euros para una mesa de seguimiento. Digamos que tiene que haber un espacio de codecisión entre artistas, entre públicos, entre todo el mundo de la cultura, con la propia Administración y de ahí que cre creemos esa partida para hacer esa mesa de seguimiento 10.000 euros para un documento de buenas prácticas en la cultura 25.000 también para becas de desarrollo de proyectos personales 65.000 para financiar de forma parcial gastos culturales 25.000 para un laboratorio ciudadano de producción 10.000 para un proyecto de formación y creación de públicos que está también recogido en el plan estratégico de la cultura de alaba pero sin que hayamos visto de clarificarse la partida, 50.000 para una partida de Cultura por la Igualdad, 50.000 también para un programa para nuevos proyectos culturales, 15.000 para unas jornadas de arte contemporáneo en el territorio, en Álava, y también 7.000 para un programa de Cultura y Transparencia. Por último, tanto en la página anterior como en esta, veréis que hay una... Un aumento en la transferencia corriente que se hace al Instituto Foral de la Juventud y al Instituto Foral de Bienestar Social, que voy a pasar a contar. En el caso del Instituto Foral de Juventud, esta partida o este incremento se debe a que lo que queremos es hacer un programa de decisión directa joven. Creemos pues, que esos son los planteamientos que hacemos en el mundo de la cultura, que hacemos en los parques naturales, que hacemos también, en este caso, en el Instituto Foral de Juventud, que la gente tiene que tener derecho a tener un presupuesto participativo, a tener un margen de codecisión en la gestión y en, en qué se invierte el dinero de la Administración Pública. Y, por tanto, ahí dotamos con 20.000 euros para iniciar un programa de decisión directa joven en el Instituto Foral de Juventud. En cuanto al Instituto Foral de Bienestar Social, paso a desglosar las partidas que planteamos. Sabemos que hay una demanda de unas 200 personas para el Instituto Foral de Bienestar Social, que es los datos que dan los sindicatos, con el problema o la falta que tienen de plantilla. Por tanto, ahí lo que me planteamos es que haya 100.000 euros para crear una OPE o para realizar una OPE en el Instituto Foral de Bienestar Social, ...para este año, para empezar ya a ir incrementando la plantilla y cubrir las necesidades que hay. Hacemos también un, un, un pequeño aumento de 5.000 euros al convenio de la Asociación de las Cuatro Torres... que ...es una asociación pues que cubre a buena parte de, de las personas jubiladas en el territorio... ...y por tanto hemos visto conveniente de, de hacer un incremento en la plantilla y 10.000 euros para un estudio de viabilidad del geriátrico de Arana, para ver si se puede reabrir. Sabemos la polémica que hay, tanto entre movimiento vecinal que demanda que se reabra, Diputación no lo quiere reabrir y, de hecho, desde 2014 hay una reversión a la Tesorería de la Seguridad Social. Por tanto, nosotros decimos que se haga un estudio y que se vea, porque es evidente que cada vez hay más demanda, más necesidad de plazas residenciales, y que lejos de que ésta se cumpla, lo que vemos es que se están dedicando partidas a, a que a través de esas partidas se, se financien servicios privados, se privaticen servicios, y sin embargo no se cumplan ni con acuerdos que el propio Gobierno foral tenía ya acordados previamente, como pueda ser el de la residencia San Prudencio. Por tanto, nosotros demandamos que haya servicios residenciales públicos y de calidad y que se que se vayan creando y cubriendo estas necesidades. Planteamos también 10.000 euros para un estudio de recursos en el Valle de Ayala y en concreto para personas con enfermedad mental y también un aumento en, en la subvención para funcionamiento de, en el convenio de guiñarene eneguiñes para que puedan cumplir con y tener la misma subvención que la que tenían el año pasado y más importante aún hacemos pues plantamos plant les planteamos que se cree 100.000 euros para el traslado de la sede de Guiña Es un acuerdo que ya estaba hecho por el Gobierno foral para que se hiciera en este año. Se hizo vía la negociación que tuvieron presupuestaria con EH Bildu y, sin embargo, en este año, como han escogido otra pareja de baile, han escogido al Partido Popular para la negociación presupuestaria, han decidido no poner esta partida creando un problema si al final no se aprueba. Por tanto, nosotros lo que hemos hecho es presentarla, plantearla y esperemos que, bueno, que se, que se lleve a cabo esta como las demás, pero esa que es un compromiso en el que ya se está haciendo el traslado, pues os podéis imaginar el trastorno que le haría a esta asociación si ahora no se cumple con los compromisos que se les había dado. Y, por último, pues un aumento también para el convenio con ASASAN, con la asociación que atiende a las personas con enfermedad mental en Ayaraldea, en el Valle de Ayala, en el cual planteamos que hay un incremento de 20.000 euros. Esas serían las partidas que hemos presentado desde Irabasi. Vamos a ver si en el, en el debate que haya en los próximos días 20 miércoles y 21 jueves se pueden aprobar el máximo de ellas. Nosotros trabajaremos para ello, pero bueno, no, no es que confiemos plenamente, pero desde luego nosotros lo vamos a, a pelear y también, bueno, hay otra partida o hay un programa, que eso ya no sería una partida, sino que es el único programa que se crea en, en o que hemos creado los distintos grupos junteros, que sería un, el estudio del plan de trabajo garantizado y de empleo verde, un estudio para ver qué necesidades se pueden cubrir desde la Administración Pública, de sectores medioambientales, de atención personal, de atención sociosanitaria para, para las personas y, además, que tenga ya una dotación inicial de casi 4 millones de euros para llevarlo a cabo. Esas serían las partidas, perdón, de 7 millones de euros. Esas serían las partidas que, que tenemos. Bueno, pues pasamos a hablar del tema de los distintos trazados del, del AVE, del, del tren de alta velocidad, del AVE, que anunció el ministro la semana pasada en. En Logroño, el pasado día 14, si no me equivoco, y bueno, son trazados de un nuevo ferrocarril de alta velocidad entre Miranda de Ebro y Logroño que nosotros entendemos que no es necesario. Entendemos que es una agresión al medio ambiente que desde el punto de vista tanto medioambiental como social como económico no tiene razón de ser y os voy a pasar a, a desglosar esa, esos razonamientos. En Logroño, la cuestión que se está viendo en La Rioja es si la conexión ferroviaria hacia el exterior se hace vía Castejón, que sería lo más lógico porque es la forma de comunicar que tienen a través de todo el Valle del Ebro. Y también con Zaragoza, incluso con, con Madrid, como se hace con los trenes que está viendo ahora entre Tudela y Pamplona con Madrid... Y, sin embargo, el Ministerio de Fomento lo que ha hecho es descartar esa opción. ¿Qué hace el, conejo, el Ministerio de Fomento? Pues sacar un conejo de la chistera y plantear un ave entre Miranda y Logroño, cuando ha descartado la que debería de ser la conexión principal para la comunidad autónoma de La Rioja, porque daría la salida principal y además vertebraría a otros municipios, como pueda ser Calahorra, Alfaro. En esta situación, pues, ¿qué plantean? un tren de alta velocidad, una línea de AVE entre Miranda de Ebro y Logroño, que en cuatro, eh, tiene cuatro trazados posibles, o que el Ministerio de, eh, dice que serían los posibles, y esos, de esos cuatro trazados, tres pasan por Álava, pasan necesariamente por el entorno de, de las conchas de Aro, y por Zambrana, bien, haciéndolo más hacia el río Ebro, más hacia el oeste, o bien incluso en uno de, en uno de los trazados... ...lo plantearían al este de Zambrana... ...encerrando al pueblo entre la Nacional 124... ...y la nueva línea de alta velocidad. Como se deja en plano, tenemos aquí el, el plano de lava... ...que además, pues prácticamente cubre todo el trazado. Os paso a explicar. Hay una alternativa 1, que va desde Logroño... ...pasa al sur de la AP 68... ...al sur de, de Aro y al, al sur y al, y al oeste de Aro... ...atravesaría los montes Obarenes en túnel... ...y llegaría hasta Miranda por el barrio del Crucero... ...entroncaría ahí con la línea, de alta con la línea ferroviaria actual Madrid-Cirún... ...para llegar hacia la estación de Miranda. Estiman, según datos del Ministerio, 65 kilómetros... ...con 9 túneles y 7,8 de viaductos... ...y un coste estimado preliminar de 970 millones de euros... ...y un trazado de 22 minutos. A medida que los trazados van hacia el norte baja el tiempo de recorrido, baja los kilómetros y baja también lo que estima el Ministerio que costaría económicamente. Luego habría que ver si eso fuera verdad, si eso se cumpliría o no. Ojalá no se haga. La alternativa segunda también sale desde Logroño, por el sur, pero esta pasa más cerca de Fuenmayor y Cenicero. Aquí no llega todavía territorio a la vez. Eh, bueno, pues pasa más o menos también en el entorno de la AP68 aunque sin, sin respetar la línea, cuando sería lo más lógico, cuando haces una nueva infraestructura y ya hay una infraestructura existente por ejemplo en este caso una autopista, pues lo que se debería hacer es siempre ceñir al máximo porque cual, la nueva infra infraestructura tiene un efecto barrera, efecto barrera para las personas efecto barrera para, los para la fauna siempre es mejor ceñirse a la barrera que ya está hecha que crear una barrera más, una barrera nueva bueno, esta línea pasa también al oeste y a al sur y al oeste de Aro, más abajo de la AP-68, pero esta ya sí que cruza en el entorno de las conchas de Aro, cruza aquí los Montes Ovarenes digamos pues, pues cerca de la ermita de, de San Felices, de esa zona, cruzaría el Ebro y llegaría a término municipal de Zambrana, llegaría a término municipal de Zambrana, cruzaría posiblemente entre la autopista y el río o entre... O entre la autopista y la nacional 124, porque no está no está definido plenamente el trazado. De, estamos hablando todavía de un anteproyecto y desde ahí ya llegaría hasta Miranda. Hay otra opción, la, esta alternativa sería algo más barata. La otra he dicho 970 millones, esta daría en 890 millones, un kilómetro menos y 21 minutos en el recorrido que estiman. Y hay una, hay una tercera alternativa que también usa más o menos el corredor cercano a la AP-68 hasta las cercanías de, de Briones, donde ya pasaría, atravesaría la Sonsierra, atravesaría término municipal de la Bastida, entre la Bastida y Aro, y desde aquí cruzaría la Sierra de Toloño, la zona de los Riscos de Buradón, pasaría entre Salinillas de Buradón y la Nacional 124, Zambrana... ...que quedaría Zambrana al, al este, es decir, también pasaría al, al oeste de la Nacional 124 hasta llegar a Miranda. Esta alternativa tendría 750 millones de euros de coste, 63 kilómetros y, y bueno pues sería la, la tercera alternativa. Y la alternativa cuarta, en la que hablan incluso medio de La Rioja como el trazado menos riojano de los trazados, la, me refiero a la comunidad autónoma de La Rioja... Esta sale de Logroño hacia el norte e inmediatamente se interna en Álava. Se interna, pasa término de Ollón y término municipal de, de la Guardia, pasa en el entorno de la Puebla de, de la Barca, muy cerca, al norte. Pasaría entre el Ciego y la Guardia y Navaridas, luego entre Villabuena de Álava y Baños de Ebro para internarse en, en la Sonsierra y desde ahí pasar también en La Bastida ligeramente al norte de La Bastida atravesar los riscos de Buradón en túnel para pasar al oeste perdón al este de Zambrana encerrando a Zambrana entre la vía del tren y la Nacional 124 y ya alcanzar la línea Madrid Irún esta alternativa según los datos que ha dicho el Ministerio de Fomento tendría 5,7 kilómetros de vía con 4,8 kilómetros de túneles y 7,2 de viaductos, y un coste de 710 millones. Esta alternativa sería, supondría destruir Río Alavesa tal y como la conocemos. Ninguna de las alternativas nos gusta, ninguna de las alternativas es necesaria, porque se puede trabajar sobre la línea actual mejorándola y haciendo que, que se mejoren los tiempos de viaje, pero esta alternativa sería... Una de las mayores agresiones que tenga, pueda tener Álava en, en los últimos tiempos. Posiblemente al nivel del. prácticamente en el aspecto visual, en un aspecto visual similar al que pueda tener el, el proyecto de fracking, porque a fin de cuentas estamos hablando de que se trata de una vía de alta velocidad, con unos rasantes pues que tiene que andar en, en 12, 14 milésimas, por tanto, eso. Pues toda la orografía de, de Río Jalavesa la carga, con un efecto barrera brutal entre el valle del Ebro y la sierra de Cantabria, con además, por el trazado que tiene lógicamente rectilíneo, partiendo un montón de pequeñas parcelas de viñedos. Claro, es una faena que si tienes una parcela de 3.000, 5.000 metros cuadrados, si te queda a un lado 2.000 o 3.000 metros cuadrados y al otro lado 500 metros con unas pocas cepas, y tienes que ir a dar la vuelta con el tractor o demás, igual tienes que hacer un rodeo de 10 o 12 kilómetros para ir a arar ese pico. Por tanto, es un, un daño que es brutal. Eh, partiría caminos y, desde luego, nosotros vamos a defender una postura contraria. Vamos a exigir que Diputación Foral, pero también Gobierno Vasco, se impliquen para que esto no se realice. Y nosotros planteamos una alternativa. ¿Qué alternativa planteamos? Planteamos que se mejore la línea entre Logroño y Miranda de Ebro, se pueden hacer rectificaciones de curva, se puede trabajar para que esta línea, cuando sea necesario, se pase a doble vía, posiblemente ahora ni, ni sea necesario hacer esa doble vía y, además, garantizar que los trenes no dejen de, de parar en aro, que, a fin de cuentas, desde aro también se puede dar servicio y se da a municipios de Rioja-La como La Bastida, y que además los trenes no pasen sin parada, porque ahora mismo no hay parada de trenes ni en Briones, ni en Cenicero, ni en Fuenmayor-La Puebla, que podrían estar dando servicio no solo al entorno vecino de la comunidad vecina de La Rioja, sino también a municipios de Rioja-La Nosotros creemos que tiene que ir por ahí la, la inversión, avanzar hacia que se pueda posibilitar una doble vía, unas rectificaciones de trazado de curvas que permitan mejorar los tiempos de viaje, eh, también ir paulatinamente al cambio de ancho ibérico a ancho IC, ancho internacional, y por ahí es por donde tenemos que trabajar, no por un despilfarro de dinero, que es una barbaridad, un despilfarro medioambiental, ni por destruir Rioja a la Besa. Por tanto, esa... Va a ser, ese va a ser el planteamiento de Izquierda Unida. De hecho, ya pues estamos manteniendo eh, conversaciones con nuestra gente en Logroño, y con nuestra, en La Rioja y en Miranda de Ebro. Y vamos a trabajar en ese sentido. Pues el Gobierno no ha querido hablar de plazos, pero para lo que es la alternativa, pues en un hablaba de unos seis meses o que se pueda decidir. A lo largo de 2018. De ver por qué alternativa se decanta. Luego, después de esa alternativa, claro, tendría que venir el estudio informativo. con el. en el que ya sí que va el, el estudio de impacto ambiental. Y en ese estudio informativo, si es favorable el estudio de impacto ambiental, se deciden por una alternativa directamente. Mm, nosotros entendemos que quizá ni, ni tengo una intención real de, de hacerlo. Es que no tiene mucha lógica. ...que quieran plantear una conexión entre Miranda y Logroño... ...cuando están descargantando la principal para ellos... ...que es la conexión entre Logroño y Castejón. Por tanto, creemos que igual lo que busca el PP es ganar tiempo... ...para, de cara a las elecciones municipales y, y autonómicas del año 2019... ...no decir en La Rioja que descartan en el AVE. Nosotros lo que decimos es que hay que ir a un ferrocarril que sea sostenible y que sea versátil, es decir, que te permita en una misma vía tener tráfico mixto, tener tráfico de mercancías y tráfico de viajeros, tener trenes que tengan unas prestaciones altas, ahora mismo el tren más rápido entre Miranda, de Ebro y Logroño tarda 53 minutos con una parada en aro, pero son tiempos que se pueden mejorar sin necesidad de hacer una vía de alta velocidad y sin necesidad de que entre Miranda y de Ebro y Logroño no haya una sola estación, incluso eliminen la de Aro. Nosotros entendemos que lo que hay que hacer es mejorar la vía y posibilitar que los trenes no solamente paren en aro, sino que pasen, paren en otros municipios. Eso se hace, pues aunque los trenes rápidos no paren, y a otros y otros trenes que den un servicio regional sí que paren.